El día de hoy es un gusto para nosotros tener a, en nuestro canal a Henry Pineda. Como ya sabemos, Henry es evangelista de la línea de Adobe aquí en Latinoamérica. Eh, es una de las eh, principales personas dentro de lo que es la parte de monetizar en YouTube. Él, él nos va a enseñar mucho sobre este tema. Y vamos a ir aprendiendo cada uno de los tips que nosotros tenemos que tener claros. cuando queremos generar este tipo de emprendimientos? Henry, como tú sabes... El instituto para ti va a ser siempre una casa de puertas abiertas donde tú siempre vas a poder compartir tus conocimientos y obviamente irnos ayudando a nosotros a crecer día a día. De ahí paso. Muchas gracias. Qué, qué, qué gusto, Marilyn. Roberto, Javier, muy buenas noches. Qué chévere. Me voy a poner los... los... Hay poca iluminación, por eso no puedo ver bien, pero no importa. Ya, ya muy pronto nos vamos a conectar. Eso es... Muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente hiper emocionado por la por lo que les voy a enseñar en este momento voy a empezar a compartir mi cámara eh, mi pantalla perdón para no perder tiempo porque hay, hay un montón de cosas que quiero compartirles en esta noche y, y sobre todo también va a quedar grabado en mi canal de, de cómo es de youtube lo voy a subir una vez que termine esto y lo voy a ponerlo más pronto para que la gente pueda pueda disfrutarlo también aquí dentro de la dentro de lo que es la página y, y lo que les voy a compartir en este momento básicamente es, son algunos años de estudio de estudio que yo he desarrollado por mi cuenta bueno yo soy de formación profesional docente y entonces eh, uno como docente cuando tiene un tema por investigar créeme que se desgasta mucho, investiga y no para hasta encontrar esa luz al final del túnel y hoy les voy a, a enseñar muchas cosas que tranquilamente las puedes encontrar en un curso pagado pero hoy lo simplemente lo he querido socializar yo tranquilamente puedo cobrar de este curso no te voy a exagerar siquiera unos 500 o 600 dólares pero mi anhelo no es este darte o, o venderte un curso de hecho no te voy a vender ningún curso aquí sino que más bien lo que yo quiero es que puedas entender cómo funciona esta cuestión este mundo de youtube desde su inicio y llevarte paso a paso y contarte mi experiencia de ya youtube seo yo soy un youtuber eh, un youtube seo ya tres años es decir yo posiciono videos para que salgan en los primeros lugares ya gracias a dios en este agosto cumplí tres años entonces hoy te voy a, a contar muchas cosas en este tiempo y te quedé grabado de todas maneras. Mi anhelo, como te dije hace un rato, no te voy a vender nada. Tampoco te voy a vender humo. Este pero sí me creo. Y, y sí soy una persona realmente experta en este tema. Y bueno, vamos a empezar entonces. Eh, por favor, las preguntas las van a hacer sobre la marcha. No voy a esperar al final del mismo. Si ¿sí? no voy a esperar al final. Yo quiero que por favor ustedes pongan ahí en, los, en la caja de comentarios algún tema. Si no se entiende, si no se repite. Por favor. Entonces, sobre esto vamos a andar. Y algo muy importante es que eh, si algún rato o si alguna vez te ofrecen un curso pagado de YouTube, por favor no lo compres. Porque hoy te voy a enseñar básicamente lo que necesitas para eh, crecer en tu canal de YouTube. No te voy a enseñar a abrir un canal de YouTube. Eso te lo voy a dejar súper claro, por favor. Para eso tienes demasiados videos en YouTube mismo que te enseñan a abrir un canal de YouTube. Lo que sí te voy a enseñar es a cortar ciertos pasos eh, y, y la curva de aprendizaje que no sea tan dolorosa y sobre todo que puedas por sobre todas las cosas ganar dinero por internet bueno hay muchísimas formas para ganar y youtube es una de ellas y vamos a empezar con esta primera pantalla que te la he preparado que es acerca de la investigación entonces yo quiero ser youtuber wow eso es un un término que hace unos 8 años atrás era un poco medio utópico, hoy asusta por esta cuestión del bicho. Este, yo más bien diría, yo quiero ganar dinero por medio de YouTube. Eso sería lo mejor, sería lo fantástico, ¿no? Porque después de estudiar tanto, para mí eso sería lo mejor. Entonces vamos a partir siempre de una investigación. Por cierto, esta charla está dividida en dos partes. La primera, charla, primera parte perdón, es la teoría. Y después te voy a complementar con la práctica, ¿ok? Entonces, el primer punto, siempre vamos a buscar eh, un tema de investigación. Y vamos a, a, a, a les voy a enseñar algunas herramientas de marketing digital para que puedan consultar e investigar temas con respecto a tu canal. Yo, yo quiero hacer un canal de tal cosa, de tal cosa, tal cosa. Perfecto, te voy a enseñar herramientas muy buenas que tiene el internet. Un segundo punto es muy importante investigar los canales que están de acuerdo al tema que quieres elaborar Entonces he visto muchísimos canales bueno la verdad pocos canales porque ese no es mi tema pocos canales que quieren imitarle a luisito comunica y desafortunadamente te puede decir que ya está posicionado el algoritmo dentro de youtube entonces si tú quieres por ejemplo hacer un canal muy parecido al de Lucito Comunica, vas a fracasar de entrada. Lo que tienes que hacer es investigar qué tiempo se demoran en promedio los videos. Te voy a dar un primer adelanto. Eh, lo, mientras más tiempo se quede la gente en tu video, va a ser mejor porque vas a ganar más horas de reproducción. Pero hay gente que hace videos de 30 minutos y que solamente me interesaba solo tres o cuatro y el resto de la gente no te queda bien. Entonces ahí es estás actuando de una mal manera. ¿Cuál es el promedio que deberías hacer un video en todas las redes sociales? Me estoy hablando de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Vimeo. Tres minutos. Tres minutos. Pero en YouTube los 8 minutos te quedan bien. Tienes que hacer no sé qué cosas, maravillas, pero ocho minutos en YouTube te quedan muy bien para ciertos temas. Hay otros temas que no cuadran, pero otros temas que sí pegan. Por ejemplo, los partidos de, fío, de fútbol en vivo, perdón. Hay un canal muy bueno que se llama La Secta Deportiva, que son unos argentinos que se quedan ahí tres horas. Jesucristo, bueno, ya es un grupo de ellos, ya es un consorcio, tienen para cada partido dos personas, el uno comenta, el otro relata, y a veces pasan partidos simultáneos, y pasan ellos más de 30 partidos semanales promedio. Y claro, pues la interactividad que ellos tienen es una locura. Entonces, ese tipo de temas sí pegan súper bien, súper bien, ¿ok? Este, Tienes que investigar la locución, el audio es muy importante, por favor. La gente empieza trabajando con teléfonos sencillos, básicos, no te preocupes. Procura que el audio salga claro, tiene que ser salir muy claro porque el éxito de una producción eh, es el audio. Si no hay un buen audio, si no hay efecto de sonido, créeme que eso no sirve para nada. ¿Ok? Entonces vamos a investigar los canales de acuerdo al tema investiga todo por favor desde el diseño de las miniaturas desde cómo componen los titulares que te voy a enseñar a hacer titulares en esta misma charla y un largo etcétera aquí no voy a perder el tiempo la verdad porque eso ya tendrías que tú mismo por tu, tu intuición eh, desarrollarlo un tema muy importante son los acerca de los derechos de autor entiéndase como derechos de autor video, música audio si quieres sacar sobre los grammy eh, extractos del grammy algún rato te van a, a infringir vas a, a caer en derechos de autor si quieres sacar sobre películas mucho cuidado sobre juegos olímpicos sobre mundiales de fútbol sobre cadenas importantes mucho cuidado por favor traten en la manera lo posible de eviten los derechos de autor empápense muy bien de este tema no pongan contenido que les acabo de hablar hace un rato ni de bandas de rock y hay algunas hay algunas personas que yo no sé cómo lo hacen, pero que salen arriba, salen en primer lugar, algún rato, tarde o temprano, van a caer en infracción de derechos de autor, perdón, y les van a cortar el cuello. Así que mucho cuidado con este tema, por favor, siempre salgan con contenido propio, eso es muy importante. Eh, voy a quedarme en este punto antes de hablar del punto número 4. Eh, Necesitan tomar clases de audición, de vocalización. Voy a hacer un pequeño ejercicio aquí, por favor. Este, por último me dices, no soy bueno para hablar, eh, me trabo, eh, hay muchas técnicas, por favor, lee un libro en voz alta y trata de leerlo normalmente, trata de dramatizar lo que estás haciendo, por ejemplo, Ilasi eh, saltó por encima de la valla y al otro lado se encontraba un cocodrilo con dientes de sable, yeah. pero tienes que dramatizarlo, tienes que sentirlo, tienes que darle vibra, tienes que darle amor, tienes que no sé, ándate y mira el teatro de la calle, o busca en YouTube cómo se hace, se hace trato de la calle, y mira cómo ellos se meten en el personaje, cómo salen del personaje, porque cuando le das vida, la gente recepta esa energía y le dice, no, yo me quedo en este canal. Eso es muy importante, y hay un ejercicio muy bonito para los que les gusta leer poemas y para los que quieren mejorar la voz, ya, eh, he visto algunos ejercicios en internet, pero vi uno de un, de un, de un señor, me parece que es colombiano, si sí es colombiano, se pone un esfero, un esfero en la boca, perdón por lo que voy a hacer, ¿eh? y se pone a hablar así. Debes procurar que las letras y las palabras se entiendan. Una vez que haces eso, tu voz se hace un poco más gruesa. ¿Qué tienes que hacer? Leer un párrafo, un libro, y con que le dediques unos 10 minutos leyendo, vas a sentir que tus cuerdas vocales se van a aflojar. Así que si me dices no soy bueno para hablar en público, este método funciona y es brutal. Ponte el lapicito ahí en la boca y te funciona súper bien eh, y, y, y es algo espectacular. Bueno, clases sobre locución, hay un montón en internet, por favor, tienes que buscar. Vamos a hablar acerca de este cuarto punto que es VidaIQ. Eh, VidIQ es un, es un plugin que se puede instalar en Fireworks y en, y en Chrome ya, ya, ya, ya me regularon los ojos Ya puedo ver bien <ríe> es, un, es un plugin gratuito Que si lo, lo, lo quieres eh, Perdón, mil disculpas, está mal escrito Es -I -Q, No es BQ, Es perfecto Ok Este es un plugin gratuito para, para Firefox Y para Chrome que te indica muchas estadísticas de lo que la gente está buscando en internet no te voy a decir nada más, más adelante lo vas a ver en acción, en tiempo real. Algo muy importante es alcanzar tus primeros 100 suscriptores y luego tus primeros 1,000 suscriptores. Eh, vas a tener que pedir mucha ayuda a tus familiares para alcanzar los 100 primeros suscriptores, que tus familiares te vean. Ya, los mandas el enlace por, por Telegram, por WhatsApp, por donde sea, por favor suscríbete, activa la campanita y mira todos mis videos. La idea es cumplir las 4000 horas de reproducción y pasar los 1000 suscriptores. 4000 horas de reproducción para un canal nuevo es, es una cruz, es una cruz ardiente, es pesada, es dura. Pero una vez que logras pasar eso, pues la cosa como es que se libera un poco. Entonces, nuestro objetivo es el primer pico llegar a los 100 suscriptores, el segundo pico es llegar a los 1000 suscriptores, pero también tratar de llegar a los 4000, a las 4000 horas de reproducción. Una vez que pasas las mil horas de reproducción, puedes hacer los famosos en vivo que es la mejor herramienta para crecer y dispararte en internet. Es la mejor herramienta. Es más, yo te aconsejo que si vas a empezar en YouTube, hagas una buena investigación y salgas en vivo. Los en vivos es un imán. Con los en vivos tú puedes crecer 100, 200, 500, 500 horas. Así, pero enseguida, rápido. ¿Ok? ¿Ok? entonces eso te va a ayudar a crecer mucho eso es muy importante una vez que llegas y estés dentro del programa de monetización de youtube este vas a poder cobrar en vivo por los super chat tú activas el super chat y la gente puede donarte eso es lo bueno de los en vivos que tiene youtube ok también cuando pasan los mil suscriptores se activa una pestaña que se llama comunidad en esa pestaña comunidad lo que tienes que hacer es publicar todas tus cosas para que la gente empiece a ver empiece a comentar empiece a dar me gusta dentro de la pestaña de comunidad hay tres opciones la primera es hacer una encuesta que te recomiendo hacer una encuesta es lo mejor la segunda opción es subir un video y la tercera opción es subir una imagen utiliza las tres pero de las tres la mejor es el, el este cómo es la encuesta es una maravilla las encuestas son una estupidez pronen la palabra eh vamos con otra y esto es como parte de una estrategia de marketing digital para hacer crecer tu canal de YouTube es activar todas tus redes sociales donde creas que la gente te va a ver. Pueden ser Facebook, fanpage, Instagram, etcétera, Twitter, TikTok, lo que sea. Ok, lo que sea. Y eso es bueno. Ah, una cosa importante. Antes de pasar ya a la parte práctica. Los YouTube Shorts. Que son los videos que son de un minuto o menos de un minuto. Hechos de manera directa en el celular. En YouTube son monetizados. En TikTok no son monetizados. Así que si la gente quiere bailar y quieren que le paguen por su contenido háganlo en youtube la verdad háganlo en youtube y este es, eh, este es el punto 7 lo que les voy a enseñar en este momento te va a servir ya vamos a entrar a la parte práctica te va a servir para subir un video y tratar de posicionarlo en los primeros lugares youtube instagram vimeo twitch etcétera donde haya como subir un video te va a ayudar un montón la verdad te va a ayudar un montón y si no se han suscrito al canal que esperan para hacerlo yo soy el profe henry me vas a buscar ahí como youtube busca el profe henry y ahora vamos a ir con la práctica voy a dejar de presentar mi, mi, mi pantallita y ahora vamos acá a ver yo lo estaba viendo en este momento si sí, aquí está. aquí estoy yo eh. <ríe> chévere bueno eh, vamos a compartir en este momento lo que es el google chrome Estamos ahí, perfecto, en Google Chrome. Entonces, yo te había hablado hace un ratito que es bueno investigar sobre un tema. ¿Y cómo lo vamos a investigar dentro de Google? La verdad, súper fácil. Y esta es una técnica de marketing digital. Digamos que yo quiero averiguar o yo quiero, no sé, soy una persona que es un chef y que quiere hacer, no sé, ensaladas. Ensaladas de frutas. ¿Ok? Y aquí en el mismo buscador está indicando lo que la gente también está buscando en Google, lo que va con Google también va asociado con YouTube, ¿ok? Ensaladas de frutas, ensaladas de frutas Montserrat, ensaladas de frutas Quito, bueno porque mi IP está reconociendo Quito Capital, ensaladas de fruta javi ah caramba que bueno, esto está bien posicionado, la gente lo está buscando, esto es lo que la gente está buscando en tiempo real dentro de Google, ¿ok? Entonces digamos que yo soy un repostero, soy un chef y que quiero hacer un canal de YouTube sobre comida, pero lo que tengo a la mano son ensaladas de fruta y no sé realmente por dónde empezar, pero empieza con frutas con yogurt, digamos que ahí hay unas 10 variedades exóticas y le vas a poner frutas con yogurt, eh, ensalada de frutas con mango y yogurt, se me ocurre un ejemplo, ah bacán, vamos ya tenemos una idea, mira lo que está rajando en este momento es oro puro esto, esto lo que tú tienes que hacer es investigar, yo normalmente siempre aconsejo que se tomen el tiempo indispensable para investigar, porque mientras más investigues tu tema más rápido vas a poder entrar en el programa de monetización, no es como yo hice un tema y a ver qué pasa No, eso no existe en el marketing digital, eso no existe en nuestra época todo tiene que ir de acuerdo a una planificación Recuerda que ya hay canales que ya están posicionados, que ya tienen 10 años, 8 años, 6 años, 7 años. No vas a poder competir, pero sí te dan estas herramientas. No para que tumbes ese canal, no, sino que para que también tengas tu propia personalidad y tu propia marca dentro de lo que es YouTube, dentro de lo que es Internet. Entonces, con esto tenemos súper claro, la gente también ensalada de frutas a domicilio. Me salió algo que sin querer, si alguien quiere Ponerse un negocio de ensaladas de frutas, bueno, hay gente que está pidiendo domicilio, ¿ves? Sin querer salió un emprendimiento, ensaladas de, de frutas saludables, ¡Ah! Me gusta este término, esto lo podemos poner como una lista de reproducción dentro de YouTube, es decir, tú tienes, tú puedes crear dentro de canal una lista de reproducción y ahí meter 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100 videos del mismo tema, eso es una lista de reproducción. Ensalada de frutas y verduras. Bueno, la gente ya se está yendo también por las verduras. También podrías utilizar esto que estás viendo en este momento. Ensalada de frutas y verduras. Utilizar como una lista de reproducción. Y te va a quedar súper bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente busca. Entonces, primera fuente es el buscador de Google. Te va a ayudar súper bien. Vamos con la segunda fuente. Que es dentro de este mismo Google. Pero a mí me gusta muchísimo utilizar el Google el Google Ads Ok, Google Ads Yo tengo un video de cómo abrir una cuenta gratuita en Google Ah, por cierto, por favor, este compañero Si hay preguntas, me interrumpen, por favor ya. Este, yo tengo un video eh, Henry, Sí Henry, hay una pregunta que nos hacen, ¿Cuántos envíos tú recomendarías hacer y cada qué tiempo? Todos los días no tienen idea el, yo tengo dos canales gracias a los monetizo de los dos canales o sea lo que les voy a hablar el día de hoy lo que estoy hablando no es que yo lo vi lo escuché no yo lo hablo por experiencia propia en estos días el fútbol ha estado a reventar literal a reventar canales de noticias salen todos los días ya por favor salgan todos los días por eso, por eso les digo ojo con la investigación no es que yo quiero sacar un video por semana si eres un canal nuevo si vas a estar complicado, pero si ya eres un canal como él eh, se da el lujo de sacar un video cada cuatro meses, por ejemplo eh, salí en vivo los tres meses gente, ¿cómo han estado? ya está posicionado, lleva más de 10 años en YouTube ya, mucho ojo con eso, sí por favor los en vivos para mí es la mejor herramienta y de acuerdo al tema tienen que salir, por favor van a hacer esto en YouTube, van a buscar en Google eh, ¿cómo abrir una cuenta gratuita en Google Ads? Henry Pineda ¿Sí? todo por favor cuando quieran investigar algo todo utilicen la extensión Henry Pineda por ejemplo eh, cómo restaurar Adobe Illustrator Henry Pineda ¿Sí? ese es mi, mi, mi tema de especialidad entonces yo voy a acceder aquí de manera gratuita esta cuenta yo les, les como es eh, ahí les tengo ese videito por favor síganlo dura menos de 3 minutos en mi canal van a encontrar información de menos de 3 minutos y voy a hacer un poquitito rápido porque también tengo otro video que es consecuencia de ese mismo de ese mismo, de ese mismo video, son dos videos seguidos la una es cómo abrir una cuenta gratuita y la otra es cómo buscar palabras claves dentro de Google y Henry Pined igual, ¿no? voy a poner aquí entendido, voy a irme acá hasta, a esta a esta llave clic aquí, clic en palabras claves se va, esperemos que se cargue clic aquí, descubre nuevas palabras claves y aquí vamos a poner ensaladas de frutas, listo nos va a buscar como referencia Ecuador, porque cuando tú abres tu cuenta, te pone como referencia y de acuerdo a la número, al número IP tu país. Vamos a obtener resultados. Y aquí yo puedo cambiar, acá arriba donde estás viendo, puedo cambiar Ecuador, puedo elegir Quito, digamos yo me voy a quedar aquí en Quito. Entonces yo voy a poner aquí, ubicación Quito, por ejemplo, Quito, Pichinche, Ecuador. Aquí hay cerca de 4 millones de dispositivos conectados con Google. Voy a dar clic en guardar. Entonces, si quiero hacer videos... Para Quito, bueno, en este caso habría que abarcar Ecuador, Colombia, no sé, Perú. Y aquí me está indicando más o menos esto, ¿no? Mira, la gente está buscando ensaladas de frutas y van de mil a diez mil personas. Perfecto, si alguien quiere ser, si alguien es chef o alguien no necesariamente que sea chef, pero tiene una mano increíble para hacer ensaladas de frutas, créeme que acabas de encontrar sin querer un buen nicho de mercado para hacer ensaladas de frutas. Llevando esto a YouTube. Entonces nos vamos a quedar aquí. Nos dice, por el medio de búsquedas mensuales, nos está indicando de mil a diez mil. Hay bastante gente que está buscando estas, esta cuestión de ensaladas de frutas. Pero este sistema de Google Ads me encanta. De hecho, es una de las herramientas más poderosas de marketing digital que existen en el mundo. Porque te va indicando ensaladas, frutas, recetas. O sea, te da más cosas para elegir. Y no solamente en la parte superior, sino que en la parte inferior nos dice ensaladas de mango. ¡Wow! Casi pego, casi pego. El mango, una fruta que me encanta mucho, ¿no? Ensalada de fruta, de fruta. Y otra, nosotros estamos poniendo ensalada de frutas. Ah, ¡Ojo con eso! A veces una letrita hace la diferencia entre las búsquedas. ¡Ojo con ese dato! Yo siempre busco las que tienen mayor relevancia. Es decir, 10.000 personas no está nada mal mil personas digamos que por ahí va para este tema no para este tema yo preferiría que existan diez mil cien mil seis mil te la debo la verdad te la debo bueno no voy a perder el tiempo porque tengo un tema muy extenso que explicarte pero quiero que entiendas que la segunda fuente es google ads la primera es google el motor de búsqueda la segunda fuente es google ads y la tercera es youtube Aquí voy a poner ensaladas de frutas, y aquí te sale otra, esto es lo que la gente está buscando en YouTube, tienes una data mucho más exacta, ensaladas de frutas para vender, fáciles de hacer, con yogur, colombianas, para negocio, para, para lo que quieras, todo esto que está aquí es ahora en polvo porque la gente está buscando esto en tiempo real voy a quedar aquí esta opción que dice con yogur ¿eh? porque a mí me, también me gusta yogur y ahora voy a explicarte la, el cuarto método es acerca de vida IQ de ese plugin que te decía hace un ratito que lo encuentras lo encuentro en, en lo encuentras de manera gratuita eh, lo instalas perdón de manera gratuita pero si quieres activar los servicios tienes que pagar como 50 dólares mensuales entonces aquí te voy a explicar un poquitito acerca del famoso vida IQ listo entonces te voy a repetir las, así rapidito la primera opción es google.com la segunda es google ads la tercera es el motor de búsqueda de youtube y la cuarta es vidIQ eh, por cierto no me pagan nada por utilizar este vidIQ les voy a ser muy sinceros sin embargo me gustaría que lo puedan instalar porque gracias a Dios este plugin me está dando dinero todos los meses hay otros, hay otros plugins que son pagados que yo la verdad los tuve que desechar porque lo que arroja esto, o sea, cuando tú pones ensalada de frutas con yogur, lo que arroja esto... Ah, por cierto, eh, ¿cómo instalar vida VidaIQ Henry Pineda? Busquen por favor dentro de YouTube, yo tengo un curso completo de, acerca de vida IQ. Voy a tratar de resumir las, los aspectos más importantes en este momento. Entonces, eh, nosotros vemos normalmente esto que está aquí en la parte central, pero en la parte derecha ya me está rajando lo que es este famoso vida IQ. Aquí están los videos que están mejor rankeados de primero, segundo, tercero y cuarto. Ya vamos a ver cómo es esto de, de por qué sale primero, por qué sale segundo. Ya lo vamos a ver unos minutos más. ¿Listo? Entonces, en la parte derecha me sale la cantidad máxima de visitas 2 millones y medio. 2 millones y medio mensual. ¡Wow! Es bastantísimo. He visto temas que aquí sale 160 mil, 180 mil. La verdad, no vale la pena. No vale la pena. Cantidad promedio de vistas 309 mil, promedio de suscriptores 563 mil, o sea que aquí está un mercado bastante virgen, aquí me dice eh, añadido los últimos 7 días, buenos subtítulos, antigüedad promedio, ya hay canales que ya llevan 4 años haciendo esto, perfecto, pero te aseguro que no van a ser, eh, a lo mejor tengan problemas, ya vamos a analizar esto. Eh, el mejor creador el chef Rogelio Lara perfecto esto es un poquito de imagen de marca ojo con esto lo la marca es, es muy importante MD, esto dime hay una pregunta me dicen si Google Ads sirve para posicionar la búsqueda del canal con las palabras claves Google Ads sirve básicamente para hacer campañas pagadas dentro de Google ya entonces para lo que es YouTube no te va a servir buena pregunta excelente pregunta lo que yo tomo como referencia y número de búsqueda solamente son los números nada más ahora si yo quiero hacer una campaña pagada en google hay que utilizar google ads para hacer la campaña y, y, y como es y ese es otro tema pues por eso nos vamos a quedar aquí dentro de youtube muchísimas gracias a, ese tema, a esa pregunta eh, aquí está el mejor creador chef rogelio lara esta persona se está vendiendo como el chef rogelio lara me parece algo espectacular que esta persona se ponga por delante la palabra chef. Me parece algo, pero buenísimo. ¿Ya? Buenísimo. Vamos con la puntuación. La puntuación va sobre 100. 46 sobre 100. Créeme que desde mi humilde experiencia, y aquí es donde se pone la parte chévere, si va de 20 a 100, a, a, perdón, de 20 a 60, es un video que la gente te lo va a ver. Te lo va a ver. Por no decir que se va a convertir en viral. Si va de 20 a 60. ¿Cómo llega este, este, este vida y cómo hace la puntuación? Mediante dos opciones de criterio: primero volumen y segundo competencia. El volumen es la, la, que, qué tanto la gente está buscando eso. Y te pone una valoración de rojo, eh, perdón, de rojo a verde. O de verde a rojo, como quieras, y nos está indicando que hay un volumen de 39. Y la competencia nos, nos dice que es una competencia normal. Va desde el rojo, que es lo hiper competitivo a lo que no está totalmente competitivo. Entonces, te hace una media, y te dice, sabes que hay un 46 sobre 100. Vale la pena. Realmente vale la pena. Acá abajo, los tenemos los canales más populares. Ahí tenemos al Chef Rogelio Lara, que ya mismo llega a un millón de suscriptores. ¿Ves? A un millón de suscriptores. Eh, el Sazón de Silvia, perfecto. Y Rachel Román Recetas, un millón de suscriptores wow, qué increíble, estos son para tener una idea, los canales que tienes que investigar, ok aquí te salen los canales que tienes que investigar y acá abajo te salen unas palabras claves, que realmente valen la pena, yo las voy a anotar voy a anotar aquí, bueno ustedes no están viendo el el, el, el, el, el notepad Ahí abrí un, un txt, pero yo voy a copiar en este momento, lo que estás viendo en este momento son las famosas etiquetas, ya te voy a explicar más adelante qué son las famosas etiquetas listo entonces esta es mi investigación esto es lo que yo hago cuando voy a hacer un, un, un cuando voy a investigar yo primero pongo la intuición voy a poner un tema que sea ensaladas de frutas eso un, es una intuición y aquí me va saliendo cómo me van cómo cómo vamos encontrando a las personas ahora vamos a analizar el video porque no solamente esta palabra escanea la frase o la esto se llama palabra eh, palabra clave de cola larga, sí, palabra clave de cola larga, no solamente analiza la frase, sí, mira aquí hay más cosas también, es increíble este YouTube, es una barbaridad, y ahora voy a analizar este video, Porque este video sale primero? vamos a dar clic derecho, voy a poner aquí, voy a pausar esto, ya está pausado, enhorabuena, perfecto, ya lo pausé, muy bien. Para salir en primer lugar hay que cumplir con algunos requisitos y es lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, eh, lo que está en la parte derecha es parte del plugin. Voy a, voy a, si hago esto, mira, eso es lo que vas a ver tú en condiciones normales. Pero los que trabajamos con VidaIQ vamos a ver esto que está acá. Una cosa muy importante, por favor. Este plugin, la verdad es muy bueno. ¿ya? Este plugin hace... Y prácticamente borra cualquier tipo de curso pagado que sea en YouTube. Voy a volverlo a repetir. Este plugin es realmente muy bueno. Y prácticamente este plugin borra cualquier tipo de curso pagado que quieras comprar en Internet. ¿sí? Hay un curso de YouTube que vale $1.200, dólares, no lo compres, utiliza VidaIQ. Hay un curso que vale $250, dólares, no lo compres, utiliza VidaIQ. Hay un curso que vale, no lo compres, por favor utiliza VidaIQ. En ese curso que te digo que está en mi canal, por favor, revísalo con tranquilidad, pero te voy a explicar las partes más importantes. Cuando tú vas a crear un video, tienes que obviamente poner un titular. Esto es obligatorio. Lo acabo de señalar en este momento, lo acabo de señalar. Ok, esto es obligatorio. ¿Por qué? Porque hay que decirle a YouTube, oye, acabo de subir un video. Sí, pero como se suben tantos videos en un minuto, en YouTube de todo el mundo. YouTube no sabe por cuál elegir. Entonces, hay que ponerle un nombre y una dirección. Este es el nombre y la dirección de este video. Luego te paso una valoración. Que la verdad, aquí no me gusta mucho. Pero sí, desde mi experiencia. Como te dije hace un ratito, yo soy YouTube SEO. Me gusta explicar este 32 sobre 100. Te saco una valoración. Una valoración sobre 100 puntos. Mientras más llegues al 100, tu video va a estar lo más arriba que se pueda. Ahora, ¿por qué este video sale primero teniendo una valoración, una puntuación tan baja? Sale primero porque tiene cerca de 70.000 visualizaciones, porque el canal está cerca de un millón de suscriptores y porque tiene 187 comentarios. Simplemente por eso. ya. Pero te voy a enseñar aquí a hacer un poquitito de SEO en unos minutos más adelante. Vamos a procurar que esto sea lo más cercano a 100. Lo más cercano a 100. Para que sea lo más cercano así, tú necesitas conectar lo siguiente. El titular, debes copiarlo y debes pegarlo en la descripción. Ya, por ejemplo, aquí no lo copió. O sea, perdón, aquí ni copió ni pegó. Y este mismo titular, vamos a tener que ponerlo en las etiquetas. Aquí están las etiquetas del video. Estas etiquetas la verdad están totalmente desastrosas. Si algún día Chef, Rogelio Lara me ves, te voy a decir que estas etiquetas ya no, se fun, no, ya no funcionan. Voy a hacer un zoom, por favor. Voy a ver si. A ver si es que me dicen si, si es que alcanzan a ver eso. Se fue demasiado el zoom. Vamos a ver si es que me sale ahí el zoom. No sé si, si están viendo el zoom, por favor. Esto que está aquí. Esto que está viendo acá, ¿se está viendo? ¿Me avisan? Sí, entonces está viendo la perfecto, misma. muchísimas gracias este tipo de etiquetas la verdad ya no se ponen en YouTube porque el algoritmo de YouTube de búsqueda cambió Ya, lo que nosotros tenemos que hacer es esto perdón, ya me fui por acá tenemos que ir por acá aquí, tenemos que copiar este esto que está aquí ensalada de frutas con yogur, ensalada copiar y pegar en las etiquetas nada más, eso es todo Copiar y pegar, punto, se acabó el problema. Con eso te va a permitir que tu video ya no tenga ese ranking tan terrible que tiene en este momento. El tema es muy bueno a la hora de crear un canal. Por favor, tenemos que definir el tema de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. No le puedes poner aquí política si estás hablando de comida. Y las etiquetas del canal, también es muy importante poner un montón de etiquetas del canal. No puedes poner todas estas. La verdad aquí está terrible. No, aquí está terrible. ¿De dónde salen las etiquetas del canal? ¿De dónde salen las etiquetas del video? Salen básicamente de aquí. Aquí salen las etiquetas del video, pero aquí salen las etiquetas del canal. ¿Te acuerdas que te dije hace un ratito que vamos a anotar estas? Ya, estas etiquetas que salen aquí, que salen, tiene que ponerlas, tienes que ponerlas en las etiquetas de tu canal. Es muy importante trabajar con VidaIQ. Es muy, muy importante. De hecho, les voy a ser sincero, hay, hay un gran secreto detrás de todo esto. Voy a ver si es que sale esto. Este es el secreto que quiero enseñarles. Esto que ven aquí es código fuente, es programación pura. Y lo que ustedes están viendo acá, eso me gusta, son comentarios, son videos, todo color de rosa, todo color llamativo, colores cálidos, lo que quieras ponerle, pero por detrás hay esto. Y esto no podemos engañarlo. Ningún curso de los que yo he visto en YouTube te hablan acerca de lo que está detrás de cada video. Esto es lo que lee YouTube y esto es lo que te hace salir en primer lugar. Si tú no estás acorde, si tú no sabes hacer lo que te estoy enseñando, estás perdiendo el tiempo dentro de YouTube. No solamente dentro de YouTube, también dentro de Facebook. Porque en Facebook cuando tú subes un video... Tienes que ponerle nombre y apellido, y este es el nombre de apellido. En Facebook también te pide poner etiquetas, y son las mismas etiquetas que tienes aquí en el en el, en el, en el YouTube. Ponlas en el Facebook, no pasa absolutamente nada. Ponlas en Twitch, ponlas en mi pon donde sea necesario ponerlos Donde te digan, pon etiquetas de video, ponlas, por favor. Por eso te dije hace un ratito, si haces una buena investigación... Y ya identificas lo que vas a hacer pues simplemente es copiar y pegar la investigación en esto es muy muy muy importante ok entonces hasta aquí te he enseñado la parte la parte teórica de cómo funciona el vida ahora vamos a hacer una prueba en vivo vamos a hacer una prueba en vivo voy a entrar aquí a mi panel de control si ¿sí? a mi panel de control voy a hablar un poquitito Voy a hablar un poquitito, a ver, vamos a ir acá. Voy a hablar un, un poco acerca de mi canal. Vamos a poner aquí pausar. Vamos a hablar un poquitito acerca de lo que son la, la pestaña comunidad que te hablé hace un ratito. Aquí en la pestaña comunidad tú vas a poner... Todo, absolutamente todo lo que genera tu canal, y vamos a ver y a conocer las reacciones de la gente. ¿sí? Entonces aquí esto se activa cuando pasan los mil suscriptores. Cuando pasas los, diez mil, eh, los mil suscriptores también tú puedes tener miembros del canal, esa es otra forma para monetizar. Es decir, que la gente te vaya donando, eh, no solamente chat en vivo, sino que la gente por un dólar mensual también puedan patrocinar tu canal. Eso es muy bueno cuando pasan los mil suscriptores. Por eso hay que procurar llegar rápido a los mil suscriptores. Vamos con las listas de reproducción. Las listas de reproducción son canales internos que tiene el canal. Entonces yo te había hablado hace un ratito. este Aquí está por ejemplo los videos que me gustan. Que vendría a ser, estos son privados. Estos son, solamente es para mí. Pero eh, yo tengo acá uno que dice curso completo Filmora X. Esto es una palabra de cola larga que yo la encontré, yo la investigué, dije, no, voy a sacar un curso completo de Filmora X. Tengo aquí Adobe Animate Tutorial, ya, ya conozco qué palabras hay que poner en los videos, eso te voy a enseñar en este momento, estamos a una nada por enseñarte esta parte. Aquí también tengo uno que dice curso completo sublimación, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Si te fijas bien, la palabra Adobe Photoshop está posicionada, la palabra Adobe Illustrator está posicionada. Entonces, junto los dos, los dos términos en una, sola palabra, en una sola palabra clave de cola larga. También tengo curso completo. También hay gente que está buscando cursos completos de corte y confección, de maquillaje, de peluquería, de contabilidad, de fotografía, etc. Pero yo cojo y lo mando o lo, lo, lo estaciono, por así decirlo, en una palabra que sea sublimación. Entonces... Tú estás viendo en esta palabra clave de cola larga, muchísimas palabras posicionadas. Eso es lo bueno. Que yo utilizo ya palabras posicionadas. Curso completo, palabra posicionada, sublimación está posicionado. Adobe Photoshop está posicionado. Adobe Illustrator está posicionado. Entonces aquí no hay nada que se nos salga de las manos. ¿sí? No hay nada que se nos salga de las manos. Y aquí ves todas mis listas de reproducción, todas tienen SEO. Esto se llama SEO, es decir, salir primero en el motor de búsqueda. Me voy a ir aquí abajo a personalización, a, a, perdón, aquí a configuración, y quiero enseñarte el canal. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que veas. Estas son las famosas palabras claves de cola larga que las investigué anteriormente. ¿Qué es lo que hice? Cada una las revisé en, en Vida IQ. Yo ponía Photoshop, salen como 5 millones de, de búsquedas. Adobe Photoshop, como 6 millones de búsqueda. Photoshop gratis, como 9 millones de búsqueda. Entonces, fui buscando las que más, las palabras clavas que más me daban. Eh, va, voy a abrirte una, una, una nueva pestaña. Voy a abrirte una nueva pestaña acá. Te lo voy a explicar acá. ¿sí? Con, con más eh, detenimiento. Andy, dime? una pregunta. Me dicen que qué tan recomendable es también tener las faltas de ortográficas dentro de las palabras clavas. Terrible, excelente pregunta, ya la voy a responder Ya. Mira, yo cogí y puse Photoshop en el, en el motor de búsqueda Y aquí me sale 3,475,000, Me sale 51 sobre 100, recuerda que tiene que ir entre 20 y 60 Perfecto, aquí te salen los, los, los mejores canales posicionados Aquí te salen las etiquetas, estas etiquetas son las que tienen que ir en el canal Y también en cada video Y, <coughs> perdón, mis disculpas eso te va a permitir crecer un montón. ¿Ok? Entonces, yo lo que hice en el canal, y esto es obligatorio en todos los canales, por el amor de Dios, pongan esto. Pongan esto, porque todo tiene que ir concatenado. ¿Qué significa concatenado? Regreso al, al, al video que está acá. Si lanzaste este titular, que por cierto, hay que trabajarlo más, desde SEO hay que trabajar más este, este titular, tienes que copiarlo, tienes que pegarlo en la descripción. Tienes que pegarlo en las etiquetas, pero también debes tenerlo en el canal. Entonces, recuerda que los canales los revisa un robot de programación. No los revisa una persona. Cuando tu canal pasa los mil suscriptores, sí lo revisa una persona y revisa que tu contenido no infrinja derechos de autor y que todo esté bien. Entonces, yo, esto es una cadena. Es una cadena que tiene cuatro componentes. Titular, descripción... Etiquetas del video y etiquetas del canal. Pero qué tal si eres un canal, no sé qué, les encanta aquí perder el tiempo en Fortnite. ¿ya? Quiero jugar Fortnite Fase 1. Le pones en el título. Puedo poner un ejemplo. Y acá abajo le pones, hoy perdí. Y vienes a las etiquetas, Fortnite, hola, chao, nos vemos. Y en temas, eliges comida. Y en etiquetas del canal pones nada. Entonces se va a volver loco el, el, el, el, el algoritmo de YouTube. Se va a volver loco y no va a... ¿y ahora qué hago con este man? Coja turno y voy al final de la cola, de la final de la fila. Eso te va a decir, bueno, no te va a decir, pero en programación prácticamente eso va a pasar. Entonces es muy importante que todo esté concatenado. Mientras más concatenado esté, mejor te va a ir dentro de YouTube. Así de lógico, así de sencillo. Ya, no es que Lucito saca un video y ya está. Ese canal ya está posicionado. A, a él no le hace falta hacer SEO. él lo único que le hace falta es subir un video. Y al otro día tendrá sus dos mil, tres mil, cinco mil dólares. Des, 24 horas después que ha subido el video. Psh, eso, es, eso es así. Pero para los canales pequeños, esto es obligatorio. Obligatorio. Esto, te digo, lo vengo haciendo más de tres años. Y gracias a Dios me está yendo súper bien. Ahora voy a responder la pregunta. ¿Qué pasa con las palabras y las faltas de ortografía Ay, Jesucristo, Padre Eterno. ¿Qué te puedo decir? Y le voy a poner acá un ejemplo. No estoy viendo, no estoy viendo, no estoy viendo. Ah, caramba, qué pena. No me está saliendo la... El note, el, el blog de notas. No me está saliendo. Vamos a ver si ahorita ya me sale. Porque hay un ejemplo súper chévere. Que yo les quiero compartir. No, no voy a quedarme acá, ¿ya? Qué pena. Eh, esta parte, la, como la estoy grabando y la voy a subir en mi canal de YouTube, me gustaría que por favor la, lo puedan ver esta sección. Esta parte del video la puedan ver en mi canal de YouTube. Lo voy a subir ya mismo, ¿sí? Ba Todos tenemos incluidos la palabra Photoshop, ¿no es cierto? La palabra Photoshop es PH y T, -O, ¿no es cierto? Y Shop, Photoshop. Pero hay personas que por el apuro o porque escuchan y no saben escribir. Escriben foto como foto, como foto. O sea, F O T -O, Shop. Y está reconocido por el algoritmo de YouTube. Está reconocido. Ojo con las palabras mal escritas. También hay que investigarlas. Y también hay que ponerlas como etiquetas de canal. Y también escuché. Eh, vi otra que se era. Era F o Photoshop. Y la otra que no recuerdo, la verdad. Se me está escapando. Déjenme ver. No. Eh, sí, es muy buena pregunta para la persona que hizo esa pregunta Hay que tener muy en cuenta, por favor, las malas palabras, las palabras, perdón Las palabras mal escritas, también hay que ponerlas como etiquetas Por favor, también hay que ponerlas como etiquetas Bueno, vamos aquí a mi, a mi canal, estoy dentro del canal Entonces, ya, va, voy a hacer en este momento, un, voy a subir un video Y les voy a enseñar a hacer este... Les voy a, a subir un video y que ya está hecho, ¿no? Está hecho solamente para, para para esta charla, ¿no? Aquí decía charla Easter. Aquí, perfecto. Es este video que está acá, que les hace un ratito, que no vale la pena. Esa dura como 35 segundos. Es esto que está acá. Bueno. Ojo con lo que les voy a enseñar en este momento, por favor, ¿sí? Quiero que se fijen primeramente... ¿Cómo he puesto el nombre del video? Esto también es SEO, por favor. Adobe Illustrator. Sí, aquí. Espera un ratito. Voy a bajar el volumen de esta cosa. Ya. Adobe Illustrator degradados. ¿Sí? Adobe Illustrator degradados. El, el video también debe tener palabras claves de cola larga. Es obligatorio. ¿No le pondrán ahí video 0001? No le pondrán, por favor. Ahora, ¿por qué es obligatorio? Voy a subir este video, obviamente lo voy a dejar en oculto. Solamente quiero que vean esta prueba, cómo lo voy a hacer. Eh, aquí es Adobe Illustrator Degradados. Cuando ustedes suben este video, cuando ustedes lo suben, se graba con el nombre. Es muy importante, se sube dentro de la base de datos de Google y se guarda con ese nombre que está ahí. Entonces, Adobe Illustrator Degradados, voy a ponerla así. Esto ya está posicionado. Adobe Illustrator CC Degradados. Yo pondría crear o cómo crear eh, Degradados en Adobe Illustrator. Déjenme un ratito. Ya estoy poniendo esto. En Adobe Illustrator CC. ¿no? Illustrator. Esto está mal puesto. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Y hay otras personas que prefieren hacerlo así, fácil y rápido. Esta palabra, fácil y rápido, también está posicionada dentro de YouTube. Por último, no quiero ponerle fácil y rápido. Quiero ponerle... Eh, Illustrator 2021. Eh, en vez de CC, podemos utilizar 2021. O le puedes poner 2020 o 2019, lo que tú quieras. Yo la verdad no le pusiera el año porque el 2021 está por caducarse en pocos meses, yo le pusiera simplemente CC. ¿sí? Mucho cuidado con los videos que son temporales. Lo que estoy poniendo en este momento es atemporal. Es decir, lo puedes ver desde la versión CS6, CS4, lo que quieras, en adelante. Pero si lo pones como 21, lo estás sesgando. Y ese es un video temporal. Este video es atemporal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya le di la dirección. Simplemente copio... Voy acá abajo a la descripción, que por cierto ya la tengo yo. Yo tengo ya algunas otras cosas más puestas aquí. Eh, conviértete en miembro del canal, suscríbete, etcétera, etcétera. Tengo Telegram, lo que sea. Bueno, yo le pongo más, más para que este, como este, tenga más... La gente me pueda encontrar más rápido. Entonces, copio y pego, nada más. Pero aquí tengo que poner una pequeña descripción. ¿Ya? Entonces, en este video te voy a enseñar... A crear degradados en Adobe Illustrator para cualquier versión del Creative Cloud. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Le estoy dando, eh, le estoy dando, uy, perdón, Cloud, ya. Lo que estoy haciendo aquí, estoy corroborando lo que está en el titular, y esto es obligatorio, hay que poner una breve descripción de lo que está en el video, pero esa breve descripción, debes utilizar palabras claves de cola larga, por ejemplo, Creative Cloud está posicionado, Adobe Illustrator está posicionado, y degradados está posicionado, lo vuelvo a repetir, es un juego de palabras que hay que hacerlo de manera obligatoria, recuerda que todo es una cadena, la cadena 1, perfecto la cadena 2 perfecto ahora lo que yo voy a hacer aquí es irme más abajo aquí lo que tendré que hacer es subir una miniatura desafortunadamente una miniatura perdón, no tuve tiempo para hacerla pero voy a poner esta miniatura que está acá Sí, perfecto esta miniatura ya voy a hablar después de que termine esta parte cómo tienen que ser los de diseños de miniatura porque también te ayuda muchísimo que la gente visualice y aquí están las famosas listas de reproducción adobe Illustrator tutorial este, por acá que tengo eh, Creación de logotipos Perfecto Curso completo de ilustrador, etcétera ¿Sí? Doy clic en hecho Entonces, este video lo voy a mandar A tres listas de reproducción Y las listas de, de reproducción también, ti, también tienen Palabras claves de cola larga Me voy acá abajo, esta opción que dice No está creado para niños es obligatorio Para que puedas monetizar ¿sí? Mientras se va subiendo el video Aquí te va saliendo algunas opciones más Voy a poner Photoshop tutorial. Estas son etiquetas de cola larga que te va poniendo el mismo, el mismo, perdón, el mismo, eh, el mismo vida IQ. Por eso es buenísimo. Quiero que vean acá, por favor, voy a hacer un pequeño zoom. Hay una puntuación de 63.5 sobre 100. Ya. Si no hubiese copiado y pegado en la descripción el titular, esto sería fatal. ¿Ya? aquí no estaría ni 6.3 a lo mejor esté un 3.2 ya por experiencia que tengo entonces cuando aquí esto es lo bonito te va indicando que tienes que llegar lo más cercano a 50 esto es lo chévere que tiene este video que es una maravilla la verdad entonces ahora a medida que yo voy a poniendo esto que está aquí van a ver acá cómo cómo se va a ir posicionando voy a dar clic donde dice aquí photoshop tutorial voy a acá donde dice photoshop tutorial para, para principiantes y adobe photoshop, vamos a dar un clic acá, perdón, mis disculpas, vamos a poner aquí adobe photoshop, listo, otra cosa muy importante es poner el nombre del canal, mi canal se llama el profe Henry Pineda, el profe Henry. esto es obligatorio, por favor pongan las etiquetas en minúsculas, mira cómo va subiendo aquí la puntuación 8.2, bueno los, los que están en zoom no pueden ver esto, pero yo he abierto este TXT, Edit. Eh, lo que voy a hacer es, o lo que estoy haciendo en este momento es eh, bajando o convirtiendo en minúsculas el titular. ¿Sí? Estoy convirtiendo en minúsculas el titular y lo voy a pegar aquí. Ya lo pegué, miren acá como sube a 13.8. Perfecto. Voy a seleccionar la palabra Adobe Illustrator. CC, y lo voy a pegar acá, miren cómo va subiendo a 20.6, ahora voy a seleccionar Illustrator CC, perfecto, mira cómo va subiendo 27.5, le vas a decir, oye Henry lo estás haciendo muy fácil, imagínate, llevo más de 600 videos haciendo SEO y adivinen qué palabra faltó, degradados, Illustrator CC, ¿Ves? voy a copiar y voy a pegar, perfecto, aquí va a subir. 36.2 ¿Qué me está haciendo falta? Claro, Adobe Illustrator CC Perfecto Ahí está Ya lleva 41.8 Van a decir, wow, Qué fácil lo hiciste Ya les digo, ya llevo más de 3 años haciendo esto Y yo lo dejaré ahí sí, yo lo dejaré ahí. Ya con este 41.8 Sobre 50 Ya va a salir Si no sale primero Saldrá entre los 10 primeros Que es lo que me interesa o entre los cinco primeros. Vamos a dar clic en siguiente, vamos a seleccionar aquí esta parte que dice activada, vamos a dar clic en hecho, clic en siguiente. Aquí te pone una cosita como que si no vas a subir nada de terrorismo, nada de etcétera. No, no, no. Yo llevo una vida limpia, sana y pura gracias a Dios. Nada de lo anterior. Enviamos clic en enviar calificación, clic en siguiente y esto es muy importante las palabras finales. Vamos a añadir tarjetas. Estas tarjetitas sale cuando ustedes están en el, en el viendo el video, de repente en la parte superior te sale que una alerta. Esas son las famosas tarjetas. Yo voy a poner un video. este Y te voy a poner este que está aquí, por ejemplo. ya Vamos a clic en guardar. Obviamente la etiqueta que vamos a poner o el video que vamos a poner tiene que estar en relación con el tema. no si, Por ejemplo, estamos haciendo ensaladas de frutas. Y de repente pues llega al minuto 2 con 30. Llega aquí y le sale un arte y dice cómo hacer ensalada de, de fruta con yogur, por ejemplo. Perfecto. Para eso sirven estas tarjetas. Y las pantallas finales, eh, al final pues siempre te deja 20 segundos. A mí me gusta cortarlo a 10 segundos. Donde obligatoriamente vamos a poner la opción de suscribirse. O obligatoriamente salga la opción de suscribirse. Y podemos colocar otro video. Puedes poner hasta tres videos. Pero yo solamente voy a dejar este nomás para que vean que al final cuando termine el video. Te salen todos los etiquetas, todos los que están aquí. Todos los eh, suscribirse y tres videos más. Damos clic en guardar y lo único que yo tendría que hacer aquí en este momento. Bueno, poner siguiente. Eh, aquí me dice mira algo muy bonito que tiene este YouTube en estas últimas eh, eh, actualizaciones. Es detalles, monetización, y idoneidad, elementos, todos tienen visto. Si hubiera infringido derechos, de autor, aquí me sale un signo de alerta. Estoy aquí en comprobación siguiente y voy a la última parte que es la que más nos gusta, que sería eh, subir este video, ¿no? Subir este video, este sería como oculto. Yo puedo ponerle como, eh, hacerlo como estreno inmediato, pero la verdad no lo quiero, lo voy a dejar oculto. Y le voy a dar clic en guardar. Perfecto. Y con eso ya he creado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Básicamente es investigar toda una serie de palabras claves y hacer un video de acuerdo con lo que la gente está buscando. Me voy a acá arriba a, a contenido. Estamos ya casi por cerrar esta parte. Por favor, si gustan, pues bombarden con preguntas. Aquí puedo editar una vez más el video y aquí voy a comprobar algunas otras cosas más que veo que me pueden hacer falta. Estoy dentro del video y este video IQ todavía sigue presente aquí adentro y me está indicando que tiene una y una... una, una si ves este tiene 41.8 sobre 100 está bajísimo está bajísimo pero una vez que ya lo, lo ponga al rodeo o, o se haga visible aquí pues esta puntuación va a mejorar mientras esté oculto me va a dar esta puntuación mientras ya esté visible sin duda alguna esto va a mejorar terriblemente entonces eh, así es como yo manejo esta parte del, del, del, de los videos del vídeo y algo muy importante por favor Quiero que lo tome muy en cuenta. Este mismo titular lo van a copiar y lo van a pegar en todas sus redes sociales. Por favor, peguenlo en Facebook, que se adapta muy bien. No manejo Twitch, la verdad, no manejo Vimeo. Pero si tiene etiquetas, pónganlo, ¿no? Ah, más acá abajito, aquí tenemos las etiquetas. Aquí tenemos las etiquetas. Perfecto, aquí van las etiquetas. Y con eso, pues, tranquilamente... Vamos andando, ¿no? Algo que, que, que sí me voy a dar el lujo de enseñar en este, en este canal es irme en las estadísticas y les voy a enseñar algo que no lo enseño todos los días, lo enseño de vez en cuando y es acerca de desde siempre cómo he leído el canal, cómo he leído el canal en las visualizaciones. Dice que ya llevo 2.800.000 visualizaciones desde que empecé a trabajar con este, con este eh, en YouTube. Pero, la verdad, les voy a ser muy sinceros, desde donde está marcando el, el, el puntero del mouse, hacia la derecha, es, es SEO. Es SEO. Lo que tienen aquí, para acá, es todo lo que he trabajado en IQ. Y de aquí para acá, como trabajan todos los youtubers normalmente. Sin hacer absolutamente nada. Créeme que todo es una ciencia. Todo es una ciencia. Entonces, aquí tú puedes ver el progreso, tranquilamente, cómo va. Vamos a ver las visualizaciones en horas. Son 78 mil desde aquí empecé a trabajar con con, con VidaIQ y aquí empecé a hacer videos y aquí me fue súper bien prácticamente en estos dos últimos años o en este último año y medio, esto es pandemia ¿no? lo que están viendo acá arriba es a, esto que está aquí es pandemia suscriptores estoy cerca de los 22.000 y esto es lo que ha ganado hasta el día de hoy en este canal en el otro canal es nuevo pero casi casi voy a una cosa así igual ¿no? entonces esta es en definitiva lo bueno que es trabajar con este VidaIQ Y no solamente eso, sino haciendo SEO Y moviéndose por todos los lados Ahora hay algo muy importante para, para como ya ir cerrando esta parte Voy a hablar acerca de las miniaturas De las miniaturas ¿Cómo tienen que ser las miniaturas Dentro del mismo YouTube? O en cualquier, en cualquier red social Primeros planos Por el amor de Dios, no lo duden Utilicen primeros planos Mira esta fotografía que está acá. Eso está riquísimo, por el amor de Dios. Yo veo esto y ¡wow! Le meto el, el clic ahí, ¿no? Trabajen primeros planos, por favor. Trabajen con colores cálidos. Muchísimo. Eh, no se sabe por qué, pero los fondos amarillos atraen mucho a las personas. Muchísimo, muchísimo a las personas. Otra, otra, otra, estrategia, perdón, otra estrategia muy buena, muy buena, muy buena es utilizar este, a, a veces hay, no sé, a veces hay círculos en los videos, ¿no? A veces hay círculos en los videos. Mira, vi que la cara de Mel Gibson, que está, sale ahí, ves, en primer plano, la señorita sonriendo. Eso también es otra cosa muy importante, por favor, siempre sonríen. siempre sonría. Este, mira, primer plano del rostro, aquí no está tan buena esta miniatura, está un poco alejada, ¿Ya? Eh, vamos a poner algo así Déjame ver si es que puedo encontrar ya Sería top Vamos a poner aquí tops A veces hay miniaturas que hay un círculo También eso vale mucho la pena no Mucho la pena Si hay planos generales la verdad mmm, No se ve muy bien Bueno aquí llama un poco la atención Esto si sí, esto es medio demoníaco La gente le encanta esas cosas Póngale porque la gente al fin y al cabo Te van a ver tu video ¿No? Estas cosas raras también que llaman la atención. Otra cosa que es también increíble es utilizar estas estas estructuras de niños. Los ojos grandes, los rostros grandes, como niños, también llama mucho la atención. El antes y el después también funciona muy bien. Si ¿sí? antes y después también, o oh, estas cosas funcionan muy bien. Entonces, diseñar, diseñar miniaturas tiene su ciencia. ya No se requiere ser un gurú de adobe, pero sí se requiere ser un buen diseñador una buena diseñadora tomando en cuenta que este como les dije hace un ratito eh, siempre tiene que haber primeros planos ya los primeros planos es una maravilla esto también gusta mucho esto de dividirlo aquí así gusta mucho sí bueno esto de acá de, de la dw bueno, ellos no trabaja mucho con, con con las miniaturas aquí no es tan llamativo esto sí es llamativo Okay, esto sí es llamativo, ¿ya? Bueno, entonces ahí ustedes tienen muchísimas clases, eh, tienen que aplicarse semiótica, creatividad, fotografía, muchísimo fotografía, acuérdense de las clases de fotografía. Y para terminar esta parte, y ya para terminar la charla, este, lo que necesitamos, una vez que cumplimos todos los requisitos y empezamos a ganar dinero, este, nos van a enviar un sobre, un sobre, este a nuestra dirección que nosotros seamos registrado ojo con este dato el que paga no es youtube el que paga es google adsense google a ver si es que puedo venir por acá google adsense perfecto la que, la compañía que paga es google adsense ¿sí? entonces cuando ustedes abren el canal de youtube automáticamente les va a pedir una configuración en google adsense mira esto es lo que voy a coger ya mismo en estos días de este canal son 111 y del otro canal son como 700 entonces realmente vale la pena. Yo lo hablo por experiencia propia. Quien te pague es Google Adsense y aquí es donde se genera la factura y donde puedes cobrar. Entonces eso es lo que tengo que decirles. Les voy a hacer un pequeño resumen de todo para ir cerrando la, la, la, la charla y si tienen más preguntas por el amor de Dios que esperan para hacerlo. Entonces habíamos dicho bueno para ser youtuber, para ser youtuber voy a dejar de compartir para que me vean ya. Eh, no sé Entonces, si tengo no... unas preguntas Dime eh, Me están preguntando ¿Qué piensas tú de, en, en esta transmutación también que se está dando con el TikTok? Como es una red que prácticamente eh, Puedes generar publicidad más Cortas y obviamente llegan muchas más Personas, ¿qué competencia Tenemos con YouTube y cuáles serían Las variantes que existen entre ambas Plataformas? Esa es una excelente pregunta Mira que Tiktok puso de rodillas a todas las redes sociales. Eh, por mí que desaparezca Instagram, la verdad les voy a ser muy sinceros. Eh, Tiktok prácticamente desbarató. Y les voy a hablar con números que Tiktok en este momento es la red social para generación de videos o de historias cortas súper, súper, súper eh, eficiente. Golpeó tanto, pero tanto, tanto, tanto que el mismo youtube tuvo que abrir un programa especial para hacer youtube shorts pero te pagan en youtube tiktok todavía no te paga ¿ya? entonces con lo que les estoy enseñando en este momento ustedes pueden ingresar en un lapso de 4 a 6 meses en el programa de monetización de youtube y una vez que ingresan también van a monetizar de los youtube shorts eso es algo espectacular ¿Qué es lo que tenemos? Verán, por estrategias, por estrategias comunicacionales, ya hablando de, de, de, de, de diseñadores, de profesionales, hablando ya de, de, de gente en el ramo, por estrategia comunicacional es obligatorio tener todos un canal de YouTube y todos tener una cuenta en TikTok, es obligatorio. ¿Cómo es obligatorio tener una fanpage? Si el producto que tienes se adapta para Instagram, ábrelo. Si no, no lo abras. Por ejemplo, tienes un cliente que tiene bombas de agua. ¿Cómo vas a utilizar en Instagram? No vas a poder utilizar Instagram. Pero si vendes perfumería, la pregunta es, abre o la cuestión sería, abre rápido Instagram, ¿no? Dale con la siguiente pregunta. Eh, me ponen, ¿recomendarías tener canal de TikTok siendo academia y qué tipo de contenido se debería generar como estrategia para ser visibles? Ya, que recomiendo canal de TikTok para sí, la verdad sí. Verás, desafortunadamente, desafortunadamente hay entre comillas gente que... Vamos a, a quedarnos en el tema de Adobe, que es un tema que lo manejamos todos como especialidad. Hay canales de adobe que duran en promedio de 15 minutos cuando en realidad solo necesitabas 30 segundos ya eso es porquería eso es, eso es esto es basura digital entonces qué es lo que tienes que hacer adaptarte a los medios ya si si tú te matas haciendo un video de 15 minutos cuando la gente tenía que quedarse solo 30 segundos entonces hazlo de 30 segundos no pasa nada no pasa nada y ese mismo mándalo para tiktok entonces para para, para lo que necesitamos Ahora, he visto fórmulas de... Bueno, yo no trabajo en Excel, ¿eh? pero he visto fórmulas de Excel que las hacen tan rápido que me quedo con la boca abierta que hay ganas de aprender Excel. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eh, pues, si vamos a hacer algo académico, vea, utilicemos mucho la creatividad. Y es obligatorio hacerlo. O sea, la verdad, para todos es obligatorio TikTok. ¿Otra más? No, hasta ahorita estamos por ahí. Continuar. Perfecto. Entonces... Eh, vamos aquí Voy a darles un pequeño resumen entonces de todo lo que hemos visto Entonces vamos con la primera Para mí lo más importante es la investigación Créanme que una buena investigación te va a ayudar a crecer de una manera agigantada Lo primero que tenemos que hacer aquí entonces es Este motor de búsqueda que tiene Google Será la primera herramienta La segunda herramienta sería utilizar Google Ads es la segunda herramienta. A mí me gusta muchísimo porque es exactamente el volumen de búsquedas. A mí solamente lo que me interesa a mí es el volumen de búsquedas. Nada más. De Google Ads. Perdón, mil disculpas. Y el otro que sí me interesa un montón es trabajar con VidaIQ. Que sería ya en YouTube. Y de hecho a mí para, para mí, para, para, para mí lo, lo que me gusta a mí es, es este, trabajar en VidaIQ. Para mí VidaIQ es una herramienta espectacular. Que si yo tuviera que resumir o cómo se en YouTube, es trabajar muchísimo con la herramienta de vida VidaIQ porque te arroja toda la data. Toda la bendita data que es lo que la gente está buscando en Internet. Y, y, y eso para mí es algo increíble. Y una vez que entiendes cómo funciona VidaIQ, que esta sería la, la cuarta herramienta, pues si lo único que tienes que hacer es configurar los canales o configurar tu contenido de acuerdo a lo que has encontrado Entonces si encontraste que Hay un nicho de mercado muy bueno Haciendo tales cosas en tal tema Perfecto, entonces empieza a trabajar Y empieza a hacer SEO dentro de YouTube Y una vez que haces SEO Pues te empieza a ir súper bien ¿no? Te empieza a ir súper bien Eso es lo, lo, lo, lo chévere Lo interesante lo, lo brutal que tiene este Este, este famoso vida. IQ. Y obviamente pues hay otras herramientas Más que que tengo que indicarles, por ejemplo, para los amigos que están en Zoom. Hay, hay un tema muy bueno y con esto quiero cerrar mi charla. Por favor, grábense esto en la cabeza. Hay normas de la comunidad para los youtubers. ya. Normas, por ejemplo, eh, aquí sería... A ver, vamos acá, vamos aquí a mi video... Vamos un ratito aquí al panel de control. Cuando ustedes abren el panel de control de YouTube, aquí tú tienes novedades para los creadores. Háganle caso a esas novedades, por el amor de Dios. Háganle caso. este uh, Y también aquí sería como programa, así sería. Hay que buscarlo así. Programa de YouTube. programas de YouTube, aquí sería, aquí hay que encontrar las normas de la comunidad de YouTube, ¿sí? Aquí lo, lo que quiero buscar es las normas de la comunidad de YouTube y aquí en las normas de la comunidad de YouTube te va a indicar lo que te dije, este, voy a dejar de compartir, aquí lo que te dije es, tienes que crear, este, listas de reproducción, tienes que poner titulares en los videos, tienes que poner tarjetas, tienes que poner pantallas finales, tienes que poner etiquetas del video, tienes que poner etiquetas del canal tienes que dar un pequeño resumen de lo que hace tu canal eso también es muy importante o sea, hay que regirse a las normas y a las políticas de privacidad que tiene este YouTube ¿ya? por ejemplo, vamos aquí a mi, a mi panel de control, voy aquí a la configuración y aquí lo que te dije hace un ratito todo esto que está acá también tienes que ponerlo es obligatorio, o sea, básicamente tienes que, que, que poner todo lo que está aquí en la parte izquierda, lo que te estoy indicando y, y con eso pues Vas a, vas a triunfar a ojos cerrados dentro de YouTube. Ahora, se viene una pregunta muy buena. ¿Qué tipo de contenido crear para YouTube? ¿Ya? Eh, les voy a ser muy franco, les voy a ser muy sincero. Yo tengo dos canales y estoy con ganas de ponerme en tercero. O sea, ya estoy picado. Eh, el canal del profe Henry no gana mucho dinero. No gana. Está ganando alrededor de 110, 120 dólares mensuales promedio. Es bajísimo. ¿Ya? pero ya no hago nada es, eh, técnicamente hablando yo ya no estoy haciendo nada porque me dediqué a abrir otro canal donde realmente sí estoy ganando súper bien y es súper bien para hacer un canal de 8200 suscriptores ganar 700 dólares promedio mensual es una brutalidad entonces qué tipo de contenido tenemos que generar Gen contenido popular eh, para que me entiendan mejor y los que son periodistas prensa amarilla el youtube se presta y las redes sociales para la prensa amarilla, para la prensa rosa, para la prensa roja, para ese tipo de contenidos, pero para un contenido educativo eh, no se presta, no se presta. Entonces yo lo que tengo que hacer en el canal de Profe Henry es eh, vestirme como payaso, hablar de otros temas, por ejemplo de la monetización, eh, miraría súper bien, pero son temas que me estoy preparando la verdad, me estoy preparando muchísimo. Entonces, este, si, si tenemos más preguntas, por favor, avísame, si no, pues vamos a dar por, por terminar eh, esta charla. gente me están preguntando si tú ya tienes un canal de TikTok. Yo, la verdad, la, la, la, le voy a ser sincero, sí tengo TikTok, pero no tengo tiempo para subir TikTok. <risa> la verdad, no tengo tiempo. No, no tengo tiempo porque... Eh, les voy a contar un secreto, en menos de dos meses, gracias a Dios, en menos de dos meses, mi segundo canal entró en el programa de monetización, en menos de dos meses. Y estoy trabajando duro desde el mes de eh, desde mayo 25. En realidad empecé el 31 de marzo, digamos que empecé el primero de abril. Empecé a trabajar, a, a trabajar, a trabajar, pero de repente ya, me, ya ingresé al programa de monetización y prácticamente me olvidé de YouTube perdón de TikTok me olvidé de TikTok o sea si tengo lo que utilizo TikTok es estoy siguiendo a unos jugadores de fútbol eh, que es mi otro canal y las reacciones que ellos suben en TikTok yo las subo en el YouTube eso es todo o sea la verdad y hacer ya hacer TikTok eh, yo prefiero hacerlos en YouTube que muy pronto me van a pagar la verdad bueno, es, es obvio que ahorita obviamente esta red social está tomando un auge Uf. y tal vez me imagino que con el tiempo va a ser igual que YouTube. Siempre va a haber contenido a través de la, generarse ya estos tipos de influencia. Sí. Eh, y bueno, aquí sí viene ¿no? la parte en la que uno se pone y se pregunta estas transmutaciones que estamos teniendo dentro de la tecnología. Eh, va a haber diferentes ámbitos dentro de la parte multimedia como tal. Y obviamente va a ser un punto de proyección para nuestros estudiantes. Uh -huh. Ahora, como tú una vez me mencionaste, todo está en las redes. Ahora todos nosotros tenemos en las redes. Y es muy buena esta charla que tú nos acabas de, de dar. Obviamente, para que los que no conocían sobre este tema se vayan adaptando y vayan viendo como un emprendimiento. Porque en la, la actualidad, en el, con esto de la pandemia, muchos... Eh, muchas empresas comenzaron a caer porque no sabían cómo manejar esta parte digital ahora si bien es cierto ya todos hemos ido adaptándonos nos hicieron adelantarnos cinco años en sí. menos de un, dos meses <risa> y obviamente eso, eso permitió que la parte de las redes comiencen a tener ese impulso y, y es muy valioso este conocimiento que tú nos estás dando el día de ahora sí, muchas gracias algo para cerrar, verás, eh, mientras ojalá Dios quiera se genere otra pregunta más. Este, les voy a ser muy sinceros, cuando uno se pone a estudiar una maestría en marketing digital, eh, no te enseñan, o sea, te enseñan muchas cosas muy buenas que realmente valen la pena, pero la parte de YouTube SEO no te enseñan. Habemos muy pocas, en este momento, habemos muy pocas personas en el planeta, y sobre todo en habla hispana, que nos dedicamos a enseñar, a libre, libremente, sin cobrarte nada, eh, sin ponerte una pistola en la cabeza y decirte: Si no me compras el curso, vas a ser pobre. No, no, nosotros no vendemos humo, como te dije al principio. Lo que lo hacemos es de buen corazón que se socialice. Eh, ¿Por qué lo hago? Mira, cuando yo empecé a dar charlas de Adobe en el año 2010, y cuando empecé a estudiar en el 2010, yo ya veía la era digital. Yo la veía en el 2025 y en el 2030. O sea, yo decía después de 15 o 20 años vamos a estar digitalizados. Pero nunca pensé en el 2020. Nunca, nunca bajo de los, Nunca pensé que nos íbamos a, a, a matar en el 2020. Entonces, este, me vine preparando en esos temas digitales de Adobe. Me vine preparando mucho. Y ahora me estoy preparando bastante en los temas de Google. Entonces... Pero en este último tiempo salieron un montón de ladrones, de fascinerosos, de, de gente asquerosa, que te venden un curso, entre comillas, de marketing digital, que tranquilamente, con un instructor bueno, lo puedes aprender de manera presencial súper bien. Eh, investigando los temas los puedes encontrar en YouTube, como hace un amigo. Dice, oye, me gustó un curso de ventas, ve el temario, mira todos los temas en el Google, los investiga y ya tiene el curso hecho. Ya. Pero estos temas casi nadie te los enseña. Es más, nadie te los enseña hasta donde yo sé. No hay curso pagado de VidaIQ. Ni hay curso pagado de YouTube SEO. Lo que hay son cursos gratuitos. Cursos pagados de cómo ser un youtuber. La verdad, les voy a ser sinceros. No los compren. No vale la pena. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es bajarse las normas de la comunidad de YouTube y decirte lo que tienes que hacer. Todo lo que te acabé de explicar en este video, lo que entras en esos cursos entre comillas pagados de 2.200 dólares, 500 dólares no lo compres por favor, revisa esto que está acá, voy a subir este video lo más pronto a mi canal de YouTube para que lo veas, para que este, me sigas también en, en, en redes sociales bueno, me sigas básicamente en YouTube porque básicamente yo ya me dediqué a esa red social, soy un YouTube especialista y nada pues eso es lo que tenía que contarte eh, eh, la manera lo posible Te por favor una. dime, dime tengo una pregunta que que me dice, como estudiante de producción multimedia, ¿qué parámetros debería considerar para la generación de contenidos? Ya, verás, para la generación de contenidos, esa es una, una, una pregunta pero espectacular. Hoy no hemos hablado sobre la generación de contenidos. Hoy eh, oh, como no es que... Hay tantas cosas en la cabeza, verás, lo, lo voy a resumir así, para la persona que hizo ese comentario, felicitaciones y para los que quieren hacer documentales y subirlos al YouTube, felicitaciones la, la verdad es que les va a ir muy bien siempre procuren hacer contenido eh, crónica roja, la verdad crónica roja, eso funciona muy bien eh, si quieren que sea rápido en YouTube eh, verán hay un tema muy bueno muy, voy a tratar de resumirlo en, en, en 120 segundos hay un tema muy bueno que tienen que investigar muchísimo que es acerca de la neurociencia por el amor de Dios, no busquen Neuroventas, no busquen neuromarketing, busquen neurociencia Y estudien el comportamiento del cerebro ante los estímulos visuales Te lo voy a poner así súper claro El cerebro reacciona básicamente ante estímulos de positivismo, de alegría, de felicidad Vamos a darte cuenta que nos van a enseñar física cuántica ya, Y viene Albert Einstein a enseñarnos pero si Albert Einstein se porta grosero, malvado, este profesor maldito y utilizando palabras fuertes, no vas a aprender nunca. ¿Por qué? Porque la persona que enseña no llega con el mensaje y hace que el cerebro se cierre. Entonces el cerebro cuando, cuando tiene estímulos negativos el cerebro se cierra y al cerrarse no aprende nada. Pero si viene este Albert Einstein y te enseña y te hace reír... Y, y lo entiendes, el cerebro se abre. Entonces, el cerebro es, es una flor. Es una flor. Se abre y se cierra cuando encuentra algo que llama la atención. Por ejemplo, los contenidos cómicos. Una barbaridad. No vamos a hablar de política, pero si tú defiendes al político de turno y, y tiene, vas a tener siempre gente que ama al de turno y odia al de turno. Y si generas contenido para los dos, vas a volar. ¿Por qué el regatón triunfa? desafortunadamente al cerebro le gusta la porquería sí, es cierto y va a triunfar el reggaetón ¿Ya? Hay, hay, hay un caso muy bueno y con esto cierro con esto cierro es, es, esa pregunta en realidad lo que tú tienes que hacer es a la persona que me hizo esa pregunta tiene que entender el comportamiento del cerebro por el amor de Dios sí te va a tomar un tiempo entender cómo funciona el cerebro pero cuando, cuando entiendes cómo funciona el cerebro Vas a triunfar en la vida, vas a triunfar en internet, vas a triunfar en redes sociales Y por, y por cierto, ojo, que cuidado con el, el mega curso de neuroventas ¿eh? Lo único que están haciendo es darle mensajes al cerebro Para que puedas vender cualquier cosa Y neuromarketing también, por si acaso ¿sí? Todo se maneja bajo herramientas de marketing digital No te lo puedo enseñar aquí, tendría que hacer una charla de una hora para explicártelo Pero voy a cerrar con esto ¿sí? Estudia muy bien el cerebro Estudia muy bien el comportamiento porque al cerebro le encanta, así como le encantan las buenas noticias, también el cerebro es reptiliano. Y cuando es reptiliano, le encanta la guerra, le encanta la basura, le encanta la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí no, yo no quiero entrar en ese plano porque no es un tema para esta charla. Dale. Listo Henry, y ahorita ya como ya no tenemos más preguntas, creo que todos nos quedamos claros con los contenidos que nos acabas de sí, enseñar. Gracias. Obviamente toca generar más charlas sobre el tema para poder ir ampliando todos estos conocimientos sí. que tú nos estás dando. De paso a agradecerte mucho por estos conocimientos que ha sido un trabajo arduo tuyo para poderlos conseguir y, y es muy viable esto que tú nos permitas. Acceder a ellos de esta forma Gracias sí, gente, gracias. como te había mencionado Las puertas del instituto siempre estarán abiertas para ti Y, y espero pronto volvernos a ver Y obviamente y con, compartir un poco más de conocimientos Muchas sí, gracias Muchas gracias, voy a, a cerrar con esto sí, Y agradeciéndoles a las personas que, que están aquí presentes eh, Este Este bicho lo único que nos hizo fue adelantarnos un poco lo que iba a venir lo que estaba en la línea de tiempo eh, trabajemos lo más apegado a las normas que nos dicta instagram que nos dicta facebook que nos dicta youtube ¿ya? vayan directo a la fuente no vayan a, a externos ¿no? cómo vender en instagram por el amor de dios Busca en Google y te van a salir un montón de normas de la comunidad, que es lo que tienes que hacer dentro de Instagram, ¿no? Eh, y cosas así por el estilo. ¿sí? Como, como yo les dije al principio, no, no voy a convenderte nada, solamente quiero compartir contigo tres años de, de YouTube SEO especialista. Técnicamente hablando, si se gana dinero en YouTube, se gana muy bien, pero haciendo lo que te enseñé en este momento, no compras ningún curso que la verdad te vaya muy mal. En, este, en esta hora y 20, pues lo hemos resumido lo más que se pueda. Y si hay preguntas, inquietudes, pues ahí lo tienes YouTube y podemos conversar tranquilamente. Muchísimas gracias.